Creo que ya toda la gente entendió lo que en el Movistar Arena sucede. ¿Quieren que gane el trueno? Entonces el trueno le da la victoria a ustedes. Miren la cara de gordo nervioso que tiene porque sabe que el que nace Cebollita, Cebollita se muere. Sí. Miren la cara de gordo, cebollita, nervioso, que tiene. Es más o menos la cara de competir contra vos y 12.000 de ustedes. ¡Oh! ¡Llega! Yeah. Ahora quieren un... Eso fue una barra. ¿Quieren un chiste así? ¿Qué todos? Bueno, dice... ¿Te sabes chiste de moto? Yo sí. Me sé 90. Pará, pará, pará, pará, pará. Pará, pará, pará, escucha. Trueno va a grabar un video andando en moto Se hace el turro, se choca con un muro Y casi que ni la cuenta Corta Corta, <risa> corta. Mirá este gordo que se piensa que me gana ¿Cuántas veces dijo la de C90? La tenía escrita hace más de una semana En tu cara Gordo maricón No hablé de la gente cuando sabes que el año pasado Estábamos contra vos y contra la organización Bueno, muy bien Muy bien la rima de la C-90 la repetí, es lo que él le dijo a los argentinos. Ahora, te pregunto algo, ¿vos no le dijiste la de la Copa de Sergio Ramos asesino? Pará, pará me parece que sí, me parece que sí, porque si no, ellos no la hubieran gritado. Ahí tienen a su falso campeón que tantos años amaron, Tantos años amado, ¿saben por qué la han gritado? Porque ven que el favorito está nervioso y desesperado. Yo tengo temas como C90, como La Salamandra, como todos los temas que hice con mi racha. Tu mejor tema que hiciste fue el minuto que le tiraste al cacha. Y esa la preparaste y te la gritaron las guachas. Bueno, dice, mira, yo rapeo desde de los 15, ahí estaba tirando verbos. Vos de desde los 3, 4, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno. Algunos dicen que es hip hop. Otros le dicen cerebro. ¿Saben cómo le digo yo? La proyección de los sueños frustrados de Pedro. De los sueños frustrados de Pedro. Ah, eso me entra en mi cerebro. Yo desde los 3 años que estaba en el área. Vos rapeaste ¿en dónde? Cheto de inmobiliaria. ¿Dónde no rapeé en todas las plazas? Cheto de inmobiliaria practicando en mi casa. Cheto de la habían cebado voy a contar lo del año pasado vos organizabas la fms en tarado tampoco olvidarnos que estaba en agua sí de jurado y sí, me acuerdo te acordás que estaba en agua de jurado lo recuerdo perfectamente mi hermano quiso tirarme una flecha Yo organizabas y me bajé pero en la primera flecha en la primera flecha porque no se me va este porque no sube el fecha y en la última flecha tiene el premio a dos metros, pero no se lo aprovecha. ¿Qué pasa que tanto no brilla. Lo llama al mecha, me desde la silla. Quiere ser sin ti, en ocho millas. Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla. puta la misma de siempre, solo piso. Pero palo va a ganarle este petizo. Lo llamo a mecha cuando improviso. No te hagas el macho que paramos, va a ser mucho mi chorizo. Me dijo corto, no estaban mis planes Quieren que me gane con los En se te dio vuelta no lo consumo, se dieron vuelta porque el rap presumo trate de mi panza, guacho vende humo yo hoy te gano con mi panza Mientras una vela me fumo ¡Ay! Como la vela puerca, vamos no dejo la puerta abierta Tu carrera está muerta, como que trueno falla Que si levantaste ahora yo te palicie toda la batalla Me pareció toda la batalla, podía pasar pero en playa cuando estalla Mientras batalla en el rap, ¡Oh! dice la vela puerca cuando lo rimo, estoy de atar pero papo no la cota pero la fea en Argentina También rompea Europa ya hablo de rock, es porque a la gente le copa Acá tenemos un redondito de ricota Es un redondito de ricota De eso me gastita Voy a tirar una rima pa' tu señorita Con respeto, no fumo la vela, mariquita Mi vela que yo fumo Es una chacha, muy gorrita. Ay, malísima esa rima pa' reconocerlo Tu cadera te fue por el que te va a dar el trueno vas a tener que tomarte la pastilla del abuelo. Tu carrera queda por el suelo, desespera, con el rap no puedo. Tu carrera queda por el suelo, o quedaste buscando tuca en el suelo. Tuca en el suelo, bueno, bien, chacón, bien, chacón. Bien, chacón.